Sí, sí, sí, sí, sí, indudablemente, indudablemente que sí. sí. Bueno, hacemos contacto nueva vez ahora con Vladimir Paula, que está con Nicolás Hidalgo, diputado. Adelante, Vladimir. Cobertura total, honor y gloria desde el Parque Duarte en San Francisco de Macorís. Actos conmemorativos al 208 aniversario del natalicio de Juan Pablo Duarte. En esta ocasión me encuentro junto al diputado de la provincia de Duarte, nuestro honorable diputado Nicolás Hidalgo, Nicolás la dominicanidad se encuentra de fiesta en el día de hoy. Sí, ciertamente, Vlad, y para mí un placer y un honor que ustedes pues, hayan acogido a mi persona para esta entrevista, un día como hoy, tan importante para la República Dominicana, pero en especial para San Francisco de Macorís, la provincia de Duarte y toda la región. ¿Cómo continúa el trabajo de Nicolás Hidalgo en la Cámara en beneficio de, la, de su legislación para la provincia y para todos los dominicanos? Sí, ciertamente que nosotros eh, pues, anunciamos en proceso de campaña una eh, pliega de demandas y, y de solicitudes de eh, resoluciones y proyectos que se están ya desarrollando en la Cámara de Diputados representadas por eh, mi persona, Nicolás Hidalgo, y dentro de ella están eh, ya ejecutándose varias obras, tal como la, el reembolsamiento de la carretera de desde la autopista Duarte hasta San Francisco de Macorís, la región, para mí una satisfacción de darle de seguimiento a esos proyectos que dejaron los eh, exdiputados como Olmedo Cava, Franklin Romero, y le estamos dando seguimiento y ahí están los resultados. Para mí un placer y un honor eh, haber sometido el 13 de diciembre esa resolución para que la Cámara de, de Diputados pues naturalmente le diera seguimiento a ese proyecto que ya es un tramo carretera que era una necesidad para nosotros poder transitar y llegar desde Santo Domingo y desde diferentes puntos del país a esta, a esta pujante provincia Duarte. La fecha es propicia para ratificar, para recordar el gran legado que nos ha dejado Juan Pablo Duarte. El mensaje final del de diputado Nicolás Hidalgo para esa nueva generación. Ciertamente que en el día de hoy... Hemos recorrido eh, el Parque Duarte, donde está plasmada en exhibición una galería de la historia de nuestro padre de la patria, Juan Pablo Duarte. Y para nosotros lo de la provincia de Duarte es un honor haber podido recibir y, y recibir esas orientaciones que sirven de alimento, de alimentación a los franco-macorizanos y por qué no al país. Es una exhibición excelentemente bien detallada y bien presentadas por las autoridades locales y nacionales. Así es que nosotros le agradecemos eh, a esas autoridades que se han dado citas aquí, desde Santo Domingo, en representación de nuestro honorable presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader, que han detallado con lujo y detalles cómo se celebra el día de hoy en San Francisco de Macorís y el país. Muchísimas gracias, Nicolás Hidalgo, diputado de la provincia Duarte, honor... Patria y gloria, que viva la República Dominicana, que viva Juan Pablo Duarte. Cobertura total desde el Parque Duarte. Retorno con ustedes.